Hola, qué bueno que estás aquí en Aulas de Calidad. Trabajar en una institución de educación superior es muy constructivo. Encontrarse con estudiantes entusiasmados por aprender, por definir un camino en sus vidas, por lograr transformar su entorno hacia una mejor calidad de vida, es definitivamente un escenario en el cual la vida de miles de profesoras y profesores cambia diariamente. En las reuniones de bienvenida, al inicio del periodo académico, escuchamos a las directivas universitarias hablar de lo bien que hacemos nuestro trabajo nos muestran los avances institucionales y los caminos a seguir, lo que hemos logrado y lo que nos falta por alcanzar. Las directivas también nos hablan de investigación, de internacionalización, de proyección social, de la cualificación docente y de la importancia de tener un vínculo tanto con los egresados como con los empleadores para actualizar las propuestas curriculares. También debemos estar atentos al menor indicio de deserción. Nos mencionan que una de las metas por alcanzar es la acreditación de programas y la acreditación institucional y que en manos de toda la comunidad académica está realizar las acciones pertinentes por alcanzar esa meta trazada. Pero, ¿cómo hacemos eso? Este MOOC ha sido creado con la intención de ayudar a profesoras y profesores a evidenciar explícitamente desde las prácticas pedagógicas de sus aulas cada uno de los aportes que hacen en beneficio de la acreditación de programas y, por supuesto, de la acreditación institucional. A lo largo de este curso recordaremos lo que implica estar en un aula de calidad, Enunciaremos algunas estrategias que nos permitirán valernos de la información que podemos recoger en nuestra cotidianidad. Sistematizaremos alguna de esta información, la analizaremos y construiremos estrategias de fortalecimiento. Gracias por estar en Aulas de Calidad porque tú tienes mucho por decir.